Hola, ¿Quieres saber cómo redactar un currículum? Estoy aquí para darle algunos consejos. ¿Cómo se redacta un currículum? ¿Qué debe incluir en su currículum? En primer lugar, la experiencia laboral. Trabaja actualmente, ha trabajado en el pasado, pueden incluirse voluntariado, aprendizaje y el cuidado de las personas vulnerables en su vida personal. Incluye el puesto, la duración del empleo, una breve descripción de sus funciones y sus responsabilidades, incluidas sus tareas principales. Si no ha trabajado durante un periodo de tiempo, rellene este apartado con las actividades responsabilidades que realiza a diario, incluido el cuidado del niño, etc. Segundo, la educación. Incluye cualquier experiencia educativa desde la escuela hasta el momento de redactar el currículum. Se puede incluir formación corta y no certificada, así como la duración de su formación. Puede reflexionar sobre las competencias personales, los conocimientos formales e informales o las competencias que le serían útiles para el trabajo. Incluye también sus competencias digitales y cualquier software que maneje, los idiomas que habla con una indicación de su nivel de fluidez y cualquier información adicional como tener el carnet de conducir en vigor y de qué tipo. ¿Cómo mejorar su currículum? Mejore su currículum utilizando plantillas que puede consultar en línea e incluya su nombre, dirección y un correo electrónico válido en la parte superior del currículum para facilitar su lectura por parte del contratante. Su currículum debe ser visualmente atractivo. Puedes pedirle a alguien que revise la gramática y la ortografía. No tenga miedo de mostrar sus competencias y vender su marca. Destaque cualquier experiencia revelante que posea.